Norteamérica, la gran mezcla. Cientos de diferentes culturas mezclándose como quesos derretidos para formar una gran nación. Todos ustedes investigarán una nacionalidad de su herencia familiar y luego harán una presentación para la clase. Creo que quedarán muy sorprendidos por la variedad de etnias que tenemos en nuestra pequeña olla de mezclas. Mi familia puede ser rastreada desde años atrás en Kanaka, Maoli en el archipiélago hawaiano. El linaje Lederhausen desciende de la realeza bávara. Podría decirse con seguridad que somos la crema y la nata de los bávaros. Nosotras somos 100% afroamericanas. Uh, creo que mi familia es de Cleveland. Nunca te conté la historia familiar, Pepi. ¡Qué vergüenza! Tu tío abuelo, Miran, inmigró aquí del viejo continente en 1915, apenas escapando de la persecución de... ¡Qué aburrido! ¿No hay nada aquí que sea un poco más... exótico? Bueno, esta es solo la historia reciente. Sé que tus abuelos han rastreado a la familia Lily siglos atrás. Este es el árbol genealógico de la familia Lily. ¡Guau! ¡Wow! ¿Yo estoy arriba? Por supuesto, rama 9, ramita 42. Como puedes ver, el árbol se remonta a principios de los 1300 y consta de cuatro troncos principales. Inglés, belga, polaco y ruso. Cada placa representa cientos de árboles. Oh, oh, oh. Tiene que haber algo más emocionante que esto. ¿No es posible que el ADN de nuestros antepasados se mezclara con el de extraterrestres? ¿Tu tía Gertrud no tenía un dedo de más en la mano izquierda? ¡Sí! ¡Ella era la mejor mecanógrafa! <risa> ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oigan! ¿Qué es eso? Ah, bueno... Eh, escucha, Pepe... Eh, Cuando tus padres se divorciaron... Eh, bueno, nosotros... Eh... Uh, ¡Es el árbol de la familia de tu padre! Campo aéreo. Lo siento, Pepe... Lo único que sé es que mi padre era británico y la familia de mi madre era originalmente de España. ¿Y no tienes ninguna pista además de eso? Pues espera un momento. Sí, hay algo. Mi madre me lo dio. Fue heredado por el lado de su familia de tu tatarabuela, que era de Navajo. Vaya. Nunca supe mucho de ella. Solo que tengo un octavo de Navajo, así que creo que tú eres un dieciséisavo de ¡Ah! India norteamericana. ¿Te refieres a que soy una India de verdad? ¡Genial! Para mi presentación hablaré de las luchas religiosas de mi familia en Gran Bretaña, desde las primeras etapas del calvinismo hasta su emigración al Nuevo Mundo a mitad del siglo XVIII. ¡Miren esto! ¡Soy una India! ¡Todo está listo! Mamá me ayudó a localizar a una familia de navajos reales que viven en Hazelnut. Vendrán para ayudarme en mi presentación. Pregúntales acerca de su arte y técnicas artísticas. El tejido navajo es legendario. Las contribuciones de las tribus indias a nuestra cultura nacional han sido ignoradas mucho tiempo. <risa> Entiendo a qué te refieres. ¿Qué habría hecho el llanero solitario sin toro? <risa> um, Pepperan, aunque te desbordes de entusiasmo... Te ayudaremos con tu investigación. Por supuesto. Necesita más ayuda que el grupo Donner. Necesitaba una brújula y una pizza caliente. Pepper, mira esto. El idioma navajo es muy complejo. Y preciso. Existen más de 30 formas de decir la palabra viento. Después de que derriben a la caballería de sus caballos, pueden presionar Control-Alt para Guerrero Jerónimo. El pueblo navajo da mucha importancia a sus hijos. Los recién nacidos son recibidos en la tribu con un ritual de bendición llamado Josonige. ¿Por qué los carapálidas no respetan a nuestra buena tierra? Tara, ¿Qué opinan? ¿Debería estar con el grupo Village People o debería usar el estilo de mantequilla india? Mm. Creo que no estás lista para conocer a esa familia navajo. ¿De qué hablas? Esta imagen grita, ¡India! Peperan, basas todo esto en estereotipos. Es cierto, Pepper. Solo porque soy hawaiano no ando caminando por ahí con falta de césped y bailando el hula. Bueno, al menos... no... siempre. No pueden entender el lazo especial que comparto con mi tribu. A diferencia de ustedes, pintamos con todos los colores del viento. ¿Estás segura que querrán comer todo esto? Bueno, estamos en septiembre. Mamá, ¿no has visto las imágenes del primer día de gracias? Esta es la auténtica comida de mi pueblo. Pero, Pepe, los indios norteamericanos que participaron en el primer día de acción de gracias... ...eran algonquias, no navajos. <susurra> ¡Silencio! Mi pueblo está cerca. Están a 10 o 15 minutos. ¡Aún faltan dos horas para que lleguen! Están a 10 o tal vez 15 minutos. Pepi, este libro no dice en ningún lado que los navajos usaran tambores de guerra. ¡Sigue tocando o volverás a la cuna! ¿Eres Pepperán? ¡How! no me digas, déjame adivinar, tú debes ser algo así como oso domado o el que lanza flechas con gran arco, ja <risa> ¿acerté? Me llamo Dave, ellos son mis padres Carol y Bob, y el callado de allá atrás es mi abuelo Andy. ¿Sabes? No todos los indios norteamericanos tienen nombres indios. Al igual que no todos los italoamericanos se llaman Vinny o Vito. Me alegra que siguieran mis señales de humo. Temía que pudieran perderse por ahí en su carruaje sin caballos. Ah, um, en realidad obtuvimos el mapa en internet. Bien, pasen, pasen. Mi tipi es su tipi. En realidad la vivienda norteamericana abajo se llama Hogan y se construía... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Ana Menor Mus Pueden llamarla Mus Veloso, Saltadora o Vini si quieren. Ella es mi mamá y el gato es Steve, mi guía espiritual. ¡Oh, espero que tengan hambre! ¡Claro que tienen hambre, mamá! El Hombre Blanco acabó con las numerosas manadas oh. de búfalos de nuestras oh. planicies. No he probado el búfalo. Probé el avestruz una vez. Se supone que es bajo en grasa. Oye, ¿has probado el surimi? Dicen que es imitación de cangrejo, pero yo juraría ¡Esperen! que... ¡Esperen! ¡Oh! Preparé un lugar de reunión atrás. Pepe, en realidad no creo que... Pepperán, tu cabello parece que podría ser de una lacota. Los hombres y mujeres navajo tradicionalmente usaban el cabello en un chongo en forma de ocho. Sí, me gustaba más el estilo Pocahontas, pero me hacía ver demasiado casual. Pepperán, tienes que entender que... ¿Quién quiere un elote? Ay, por favor, disculpen a mi madre cara pálida. Quiso decir maíz. Ha hecho calor últimamente. Un calor seco. Así se habla. Hacemos el baile de la lluvia. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ya basta. Tienes idea del ofensivo que es para nuestra cultura. Pensé que nos habías invitado para aprender a hacer navajo. Oh, ¡Claro! Quiero aprender a espiar a las personas sin que se enteren, a dar obsequios y recuperarlos de nuevo. Uh -huh. Ya saben, todo eso. ¡Todos al auto! ¡Ahora! ¿Qué? ¿Pero qué hice? ¿No podemos fumar la pipa de la paz y hablar de esto? Reconozco tu cinturón. Estos dos cinturones navajos fueron hechos por mi bisabuelo. Un antepasado que compartimos por desgracia es lo único que compartimos. ¿Pero qué pasó? Creí que estaba aprendiendo mis orígenes. Así es, Pepi. <ríe> No estabas interesada en aprender nada. Apenas pudieron hablar. Solo quería ¿No? demostrarles lo mucho que sé de nuestra cultura por lo que he visto en televisión, en cine y en las tiras cómicas. Sí, pero eso es estereotipar, Peppy. Aunque se haga con la mejor de las intenciones. No puedes creer cosas acerca de un grupo de personas sin haberlas conocido primero. Uh. Oh, me lamento molestarlos, pero... Creo que les debo una disculpa. ¿Qué hace ella aquí? Dile a Poca Bruta que se vaya o yo... Te respeto por haber venido. Creo que tu intención es buena. Pero el mejor modo de aprender acerca de cualquier pueblo es hacer a un lado tus ideas preconcebidas y acercarte a ellos con la mente y el corazón abiertos. ¡Wow! ¿Ustedes como el médico brujo de su tribu? <risa> Estás pensando en estereotipos de nuevo, amiga. Fui abogado laboral durante 20 años. Vengan, siéntense. Hay comida china. Existen más de 300 tribus indias reconocidas en Norteamérica, y cada una tiene su propia y distintiva cultura y herencia. El nombre navajo fue dado a nuestro pueblo por los misioneros españoles. Nosotros nos llamamos Diney. La antigua tierra navajo, la Dinéita, se extendía de lo que ahora es Colorado a través de Nuevo México hasta Arizona. Se piensa que los primeros Diney inmigraron a esta tierra desde el norte hace más de 1.200 años. Durante la Segunda Guerra Mundial el idioma navajo se usó como código por la Marina de Estados Unidos en el Pacífico y nunca fue descifrado. Hoy, La Nación Abajo es una de las tribus más grandes de indios norteamericanos en los Estados Unidos y estoy orgullosa de que mi herencia incluya a un pueblo que fue uno de los ingredientes principales de nuestra gran mezcla norteamericana. <risa>